Hola, muy buenas tardes a todos. Batuti, Hoy, en el canal de Navarra Confidencial, queremos entrevistar a una personalidad que despierta su interés por cuanto va contracorriente en tanto que nos interesa. La cuestión es que la ideología de género, como el resto de totalitarismos y de causas colectivistas, pretende tener sus propios rehenes. En el caso de la ideología de género y del lobby LGTBI, se trata de convertir a las mujeres, a los homosexuales y a los, y a los transexuales, entre otros, no como meras personas e individuos iguales en dignidad a los demás, sino, por cierta razón, como militantes automáticos de su causa totalitaria. Insisto, porque es una cosa totalitaria revolucionaria. No obstante, para profundizar en estas cuestiones, hemos querido contar con alguien que igual lo puede contar desde sus carnes propias y desde su propia experiencia. Es el italiano Humberto Lamorgia, que... Es un no heterosexual que va contra corriente, lo cual siempre es de recibo, más cuando la propaganda es tan brutal y tan tremenda, este señor también es político. No obstante, quisiera cederle la palabra para que nos explicase con más detalle quién es, así como cuáles son sus principales objetivos activistas y sus motivos centrados en política, aparte de algo de experiencia. Voy, gracias, gracias uh, por la invitación, uh, antes de todo, y um, soy Humberto, eh, tengo 32 años uh, y soy de Roma. Y como estaba, estabas diciendo, uh, justamente um, he entrado en política um, hace un, pocos años, la verdad, es, es una experiencia bastante, bastante nueva uh, para mí, uh, y lo hice... Uh, empezando um, uh, candidándome, no sé si se dice, si se dice así, porque... Postulándome. No hablo, ¿Cómo? Postulándome. Postulándome, postulándome. Eso, porque hace mucho que no hablo español, lo siento. Y um, como concejal comunal... Eh, en un pueblo don, que es donde trabajaba antes, donde, donde había la donde estaba la, la compañía por la cual trabajaba uh, en, ese, en ese periodo de mi vida. Eh, y um, después de, después de, de uh, ser, elegido, ser elegido como concejal, eh, concejal comunal, Uh, um, empecé a, a tratar algunos uh, algunos temas uh, que, me, que me parecían importantes y uh, sobre todo uh, que que nadie eh, hasta ese momento había hecho uh, nadie había tocado eh, esos temas Uh, para enfrentar a la, a la ideología de género, como, como tú estabas diciendo antes. Y, um, y por eso um, he empezado a, a, a hacer entre, en, entrevista, entrevistas um, en las cuales me um, expresaba uh, mi, mi, mis impresiones Uh, aunque, aunque eh, como, como tú estabas diciendo, no soy heterosexual, sino homosexual, pero todavía uh, no uh, comparto uh, no, uh, la, la, las, las ideas de la izquierda y del, y del mundialismo, uh, de, pode, podemos uh, decir simplemente así, um, sobre uh, el concepto de familia, uh, de, de, de, de homo, de familia... Uh, cómo se dice uh, homoparental homo creo que se dice sí homoparental homo homoparental y eh, eh, por ejemplo la la, mater la maternidad su, eh, su su surrogada se dice um, gestación surrogada cómo se dice sí la gestación surrogada gestación surrogada eso um, y, por ejemplo, el hecho de que um, la libertad educativa, de educación también uh, en, la, en, las, en las escuelas, uh, um, no, no puede no, no, no ser respetada, porque um, o en el sentido que um, uh, la escuela uh, quiere, quiere imponer algunas teorías en, en los niños, por ejemplo. Uh, sin, uh, sin la autorización de los padres, de, de, de, los, uh, de los alumnos, ¿no? uh, y, y, por, y por ejemplo, en toda Europa, y sobre todo en los países de la, de la UE, uh, de la Unión Europea, ahora se, se empieza a, a difundir esa ideología de género, por ejemplo, um, y otra otro elemento otro tema que es bastante controvertido es el de la, las leyes sobre eh, el tema de la homofobia uh, porque en Italia también ahora está, uh, está un, un proyecto de, hay, hay un proyecto de, de ley sobre eso que um, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados Uh, y um, todavía no al Senado, que es la segunda, digamos, rama del, parla del, parla del Parlamento. Um, y um, eso, es, este tipo de leyes también pone, uh, ponen uno, unos problemas en, en términos de libertad de expresión, Uh, de opinión, y, y, uh, y, y, es, y es algo uh, que podría uh, in, impedir, por ejemplo, uh, um, a, asoci a, a, so a, a asociaciones uh, pro-life o pro-familia tradicional de expresar um, sus uh, visiones de la vida del mundo de la familia. Uh, entonces hay, hay muchos temas donde yo veo, yo creo que hay una pluralidad de opiniones uh, distintas también en el mundo, no, solo, no solamente en el mundo uh, ultracatólico o no sé qué, pero sino también uh, en muchos uh, homosexuales, por ejemplo, porque no, no es verdad que todos los homosexuales son están de acuerdo con todas las um, uh, reivindicaciones, se dice. Uh, reivindicaciones. Reivindicaciones uh, de, de las lobbies LGBT. Um, eso no, no es verdad. Pero hasta ahora han, han siempre tenido uh, la mayoría del espacio en de uh, el mundo de la comunicación, de los medios uh, y, y tal, um, las mismas personas que... Uh, representan uh, el, ese mundo, uh, aunque sea una minoría, una, eh, y muy pequeño, en mi opinión. Y, pero uh, eso no, no, no representa la, to la totalidad y, uh, de, de ese mundo, yo creo. Y um, uh, eh, he tenido muchas... Um, Muchas confi confirma confirmaciones, confirmas, no sé cómo, de, cómo decirlo, um, uh, de esto que estoy diciendo uh, por, por parte de mu muchísimas personas que, que se han reconocido en mi pensamiento. Um, porque después de, de, de, mi, de mis entrevistas y uh, declaraciones a los, a los medios, uh, por ejemplo, de, de prensa, de, de prensa italiana nacional, Uh, he recibido uh, muchísimas, uh, muchísimas uh, uh, mani uh, manifestaciones de, de estima y de, uh, de, de agradecimiento uh, y por, por parte de, de muchas personas, homosexuales también, que, que, me, que me han confirmado que uh, hay una parte de ese mundo que uh, no, se, no se siente representado uh, por uh, el mundo LGBT tradicional, uh, el, el de los Gay Pride eh, o por ejemplo de las um, uh, de las leyes sobre uh, la, la maternidad, la subrogación de maternidad uh, y todo eso. Uh, y entonces, sí, um, creo que haya un, um, uh, un espacio uh, para los conservadores en general, uh, eh, no solo de Italia, sino también de España, de, toda, de todos los países de Europa, yo creo, um, un espacio uh, para uh, intentar decir uh, um, cosas que sean um, uh, que, que, que, que son muy, muy compartidas muy con con, con uh, condivisibles se dice no uh, no muy um, que, que, um, que puedan poner de acuerdo digamos consensuadas consensuadas sí que puedan poner de acuerdo uh, muchas personas y pueden hacer como un puente entre el mundo católico tradicional y el mundo, digamos, más moderno, no sé, y también de um, una, parte, una parte del mundo homosexual, por ejemplo. Um, creo que um, si uh, se, se, se uh, establece una comunicación un poquito más... Uh, um, inteligente en general uh, se puede uh, se, uh, los dos mundos pueden intentar un diálogo o iluminarse en un digamos así un poquito El y efecto, eh, sí. si me lo permite esa es la cuestión pero no por cuanto hablamos de considerar a los homosexuales como personas raras o personas incapaces, que eso es lo que pretende engañosamente la izquierda con la discriminación positiva, aunque esos fines en otro. Hemos de uh -huh. considerar que hay personas que, pese a no ser heterosexuales, bueno, perdón, que aunque no sean heterosexuales, mejor aunque no sea que el PC, se malinterprete y pueda ofender a alguien, que independientemente de eso, más bien no comparten los postulados de la ingeniería social del, de la ideología de género y del totalitario grupo LGTBI. Yo considero que esto, en pocas palabras, es distinguir entre la homosexualidad y el homosexualismo, porque una cosa es sentir atracción sexual hacia los hombres, bueno, hacia personas del mismo sexo, hombres y es. Eh, un homosexual varón y luego, o luego, mujeres, si se trata de un homo, una persona homosexual que sea hembra. Por un lado está eso, el hecho de sentir atracción, independientemente de que se practiquen las relaciones o no se practiquen, porque hay quienes hay quienes están en contra, pero. ...viven con alguien del mismo sexo y practican... ...y en otros casos mantienen la castidad... ...pero esos son asuntos privados que no nos, inter que no nos interesan. Aquí como digo, la cuestión es distinguir entre homosexualidad... ...un factor, de, bueno, un sentimiento de atracción sexual... ...no importa en esta entrevista si es biológico o de raíz psicológica... ...yo pienso que es biológica, personalmente... Y luego, por otro lado, tenemos el homosexualismo, que no necesariamente es defendido por homosexuales, sino por personas que son partidarias de aplicar una agenda concreta para destruir uh -huh. la familia natural conforme a la antropología cristiana. La familia que resulta de la unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación por medio del matrimonio, porque... La ley natural dicta que la sociedad debe de ser fértil y floreciente y que el matrimonio tiene la función de procrear Y eso, por naturaleza, es posible entre hombres y mujeres. Ya sabemos que hay familias LGTBI que, que adoptan los niños y ahora puede haber algo de ingeniería médica con la gestación subrogada y con lo que pueda surgir en materia de biotecnología, pero ahí entran varios problemas de fondo porque las familias LGTBI no son viables y esto no solamente viene en textos eclesiásticos, también en informes médicos como el del estadounidense Reckers, que si no recuerdo mal era de Florida, y luego con la gestación subrogada se rompe con la vinculación entre la maternidad y el ser procreado aparte de cosificar al bebé. Ahora bien, dicho esto, quisiera preguntarte, ¿por qué crees que independientemente de que haya una minoría o no, hay homosexuales, así como personas, que se creen a día de hoy que las leyes LGTBI le amparan cuando en realidad le están utilizando? Porque entre mucha gente que aún no está desengañada de lo progre, aunque no lo sea, simplemente hay quienes por buena fe caen en la trampa y creen que es que la sociedad avanza, que esas leyes les dan derechos y que se han sentido excluidos cuando la evolución ha de ser algo por ordenamiento espontáneo y natural y no se puede planificar Mejor dicho, como dijo Hayek, el progreso por su propia naturaleza no se puede planificar. Y la ingeniería social no es, pro, no es progreso, porque no, se, no es un avance pensado para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra productividad, como puede ocurrir con la informática o con la medicina. Más bien, es un proyecto de contraorden, dicho así. Ahora bien, te cedo la palabra para que pongas tu percepción sobre ese porqué... En muchos casos no militantes activistas, sino por una posible ingenuidad. Uh, yo creo que um, normalmente cuando uh, se, se, para, uh, se empieza por un exceso uh, con, con un exceso, se llega a otro exceso, exceso, um, extremismo. Uh, porque digamos que uh, en los en, hace no sé unos años y uh, uh, de ce, decenas de años uh, es verdad que la, la percepción de los que los homosexuales en, en Italia o en España me imagino también yo he vivido en Madrid <risa> um, per, eh, la percepción que tenía que tenían era de de ser discriminados, o de, de, de, de tener que um, esconderse, uh, de alguna manera. Uh, tra, tras los años creo que este, sobre todo en, Ita en, en, en, en los países más, más civilizados, digamos, en Europa, ha cambiado mucho, mucho. Uh, ahora hay leyes uh, uh, sobre la, las, las uniones, uh, las uniones civiles, civiles, ¿no? Se dice así, civil. Sí, uniones uh, civiles. Uniones civiles, uh, en Italia también, uh, etc. In... Aunque en otros países está ya legalizado el matrimonio, como es el sí, caso de España, otro... de Francia, de Bélgica, Países Bajos, sí. Alemania. En otros el matrimonio verdadero digamos eh, sí entonces eh, eso ha cambiado mucho y eh, el, um, el peligro es que se pase de una situación inicial que era negativa digamos a una, una situación excesiva por el otro lado porque uh, ahora uh, la mayoría de uh, Uh, por suerte, digo yo, ¿no? La mayoría de las personas pu pueden exprimirse como, como mejor uh, crean y como como les parece. Um, uh, pero eh, el riesgo es que um, pidiendo si siempre más, más, más en términos de uh, leyes para obtener una, una uh, uh, por ejemplo, uh, Um, ¿cómo se dice? Uh, hijos, um, hijos que la, la, la naturaleza no te ha permitido tener las leyes de la naturaleza Por ejemplo. efectivamente eso ocurre, se está atentando contra el curso de la naturaleza no se está tratando no de ayudar a la persona a vivir mejor, que es lo que puede ocurrir con un avance científico-técnico y las fuerzas de la naturaleza no se puede desafiar otra cosa es que haya avances para comprenderla mejor o estar más adaptados o preparados a la misma. Igual lo he preparado, se puede decir, ante una enfermedad o una catástrofe. Por ejemplo, las distintas soluciones de ingeniería, pues cada vez desarrollarán edificios más seguros para, por ejemplo, ser un terremoto. Pero es que aquí no, se da, aquí no se da nada de eso. De hecho, todo más bien forma parte de una, de una especie de agenda. No hace falta limitarse a utilizar un comodín como, por ejemplo, Soros. Soros está ahí, pero en realidad todo esto se trata de una agenda. Se partió de la base de Antonio Gramsci, decía que la, la toma del poder para imponer el Estado comunista y totalitario tenía que alcanzarse por la vía cultural. Y es que la religión... Supongo que estaremos de acuerdo en que la religión, la familia y otras instituciones naturales han supuesto un contrapeso al voraz intervencionismo de los estados y, y quizá por eso y se, y estoy convencido de que por eso tratan de vulnerar la libertad de la familia y de, y de, otros, y de otros cuerpos. Y en base a la vía cultural, pues había que alterar la antropología cristiana, del mismo modo que hay que andar en el secularismo y otras cuestiones del estilo. Y ahí influido también lo de la escuela de Frankfurt, Simón de Beauvoir y más del 60. Entonces, a partir de ahí, pues, nuevas innovaciones, entre comillas, en base a esa ingeniería, ingeniería social. Pues por eso digo que más bien es un proyecto para que avance la revolución, cuyo fin último es... Que haya un Estado único, centralizado, y socialista, con individuos atomizados, porque en realidad se busca que el individuo renuncie a la divina providencia y que se vea desemparado, no tenga familia ni nada, y que es al la, necesitar la... agarrarse a algo te ha que recurrir al demoníaco Estado. No obstante, ahora te, te voy a dejar la, la palabra y salvo que quisieras añadir algo. Más sobre lo anterior, quisiera preguntarte sobre una especie de discusión terminológica que existe, no con respecto a las instituciones. Se dice que conviene utilizar por lo general el término homosexual y dejar el término gay para quienes Profesan ese activismo político revolucionario Izquierdista y antifamilia No sé si consideras que conviene hacer esa distinción mm. O si más bien Se puede considerar lo de Gay como un préstamo inglés que Aunque en inglés también tiene sus connotaciones Se puede utilizar sí, para a hablar menos sí, Te voy a contestar. Sí. Uh, Primero quiero decir que uh, mi opinión es que Uh, aunque yo uh, soy católico, uh, lo, es mejor uh, no mezclar la religión demasiado en esos temas, porque eso puede ir contra el objetivo, porque uh, la gente tiene que comprender que todo lo que tiene que ver con la Uh, con la tu defensa de la familia uh, tradicional y um, eh, la, la lucha contra, digamos, esta ide ideología uh, loca de género y todo y todo lo que tiene eh, junto <risa> um, no tiene que ver con uh, ser creyentes o no o no ser creyentes. Uh, sino que es algo que, uh, que, es, que, que tiene que ser uh, comprendido por todos, creyentes y no creyentes, porque uh, que la familia, uh, que para ser un niño haga, a, haga, haga falta uh, una mujer y un hombre, no hace falta ser católicos o musulmanos o no sé qué, uh, es, es la naturaleza. Entonces, si, si hablamos de derecho natural o de naturaleza, de biología, uh, Uh, de, de, de familia o, o sea natu natural digamos que generativa al, algunos la, la llaman no sé uh, es algo que puede ser aceptado por todos o sea uh, yo espero o por un, un, un número de personas mucho más mucho más amplio um, es que en y... verdad mm. si me permite hacer un inciso sobre las cuestiones de línea natural Puede ser, pueden ser defendidas desde muchos prismas, no siendo necesario ser una persona con unas o sea. convicciones divinas. A ver, sí. la verdad, hay una verdad. Yo entiendo, teniendo en cuenta lo que viene en la somatología, que el fin último es Dios y que este carne el bien, la belleza y la verdad. Pero es que Dios nos dio libertad no solo para encontrarle, sí. sino para indagarle la verdad. Por eso no pasa nada si hay personas con distintas visiones en el aspecto más espiritual que en todos los demás puedan comprender nuestras visiones. De hecho, yo personalmente, personalmente, prefiero que haya una persona no creyente, pero muy respetuosa con el orden natural, Acaso un creyente, perdón, un creyente que, por ejemplo, te defienda la teología de la liberación, sí, sí, o el, engañosamente, el, el, a veces sabiendo lo que está defendiendo, la agenda LGTBI, porque yo vi, esto ocurre, por ejemplo, en iglesias luteranas y anglicanas, que hay párrocos que cuelgan sus banderas LGTBI, no sé, y no en sé. Alemania hay un, hay un cisma sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres, no obstante de cara a los oyentes, no es la intención de estos pequeños ejemplos entrar a discutir asuntos clericales ni discutir sobre la Iglesia. Simplemente he dicho que prefiero a una persona no creyente, respetuosa, con el orden natural, el bien, la belleza y la verdad, a que haya un católico o bueno un creyente que esté dispuesto a ser cómplice consciente de la agenda revolucionaria, por ejemplo, las infiltraciones previamente mencionadas. Sí, he entendido y estoy de acuerdo. Por eso digo que, que uh, ahora me imagino que estamos hablando a, a, una, se dice? a un público de creyentes, por ejemplo, en este caso, pero en la normalidad, um, en la vida de todos los días, como uh, digamos... Uh, es mejor uh, utilizar um, argumentaciones si se dice así argumentos uh, argumentos argumentos uh, hace hace diez años que, <ríe> que no, no ya no vivo en España entonces um, eh, argumentos uh, más la laicos digamos más más um, Uh, sí, argumentos seculares, y, que no sean argumentos secular, con carga secular, religiosa espiritual Seculares, seculares porque así la, la gente puede comprender más fácilmente um, cosas que tienen que quedar muy, clar, muy claras en mi opinión um, Y pa para, respon para responder a tu pregunta sobre la diferencia entre gay, homosexual, lesbiana y tal Um, diría que uh, en, el, en el lenguaje común es verdad que uh, hoy en día um, gay se utiliza uh, como homosexual indistintamente y lesbiana, homosexual, gay um, se utiliza mucho, pero uh, para ser más uh, precisos, exactos, um, es verdad que um, una persona gay, que se de define gay, eh, en teoría, digamos así, e es una persona que ha abrazado toda la ideología del liada al, al movimiento LGBT eh, eh, más, plus, como se dice. <risa> sí, porque cada día se inventan nuevos géneros. Bueno, nuevos géneros, sí. Nuevo uh, género y nuevos géneros nuevas categorías. Y ya hay sí, sí, sí. quienes no promueven ya la también hay quienes promueven que la persona se pueda enamorar de una planta o de un árbol. En un vídeo circulaba por las redes sociales que una persona había dicho declarar su vínculo matrimonial con un árbol y con la tierra. El sí, relativismo no, ya roza el no, absurdo. O hay familias, la otra cosa muy grave, en mi opinión, uh, yo, yo creo, es cuando hay fam dichas um, familias uh, formadas por uh, tres padres o más, tres o más padres, como por ejemplo dos hombres, una mujer o tres hombres, porque... Si sí, el, el axioma, el la, la religión de esta ideología es que familia es donde haya amor, en, como ellos dicen, entonces no hay, regla, no hay reglas y, y uh, tre, tres personas podrían uh, hacer, ser padres de un, un hijo. Um, Hecho, no, no, no, no se sabe cómo, o sea, se sabe porque son en muchos casos son prácticas um, i ilegales, por ejemplo en Italia todavía son ilegales, y ah, eh, tomo la ocasión para decir que eh, el presidente de Fratelli d'Italia, eh, Giorgia Meloni, que es el, es el partido en el que yo estoy, <risa> um, ahora ha ah, Um, hecho un uh, proyecto de ley para um, para hacer que la la, gest la gestación surrogada uh, sea uh, un uh, sea uh, punida uh, puni se dice punida sí punida prohibida uh, pro prohibida prohibida uh, y, y, um, como, como, uh, penalizada, no sé, o sea que, que um, sea prohibida, um, también sí, y legalizar y, las adopciones y, LGTBI e impedir no, es, que se avance, impedida, no, se impedirá la uh, la subrogación, aunque aunque eh, el hecho um, el hecho uh, tuvo uh, tu, tuvo lugar en, uh, en, un, en un país uh, del extranjero, o sea, aunque no hecha en Italia, porque si no hay gente, eh, de, italianos, que van al extranjero y hacen hijos de esa manera con uh, la gestación la surrogada y todo... Ucrania es un destino muy frecuente, por lo menos a quienes piensan... Por ejemplo, por ejemplo. hay unas granjas que, que si se se observan se... las noticias son espeluznantes. Sí. Y ese proyecto de ley eh, es de Giorgio Meloni, uh, que es la, el presidente de Fratelli d'Italia. Sí, que es, digamos que es el partido conservador. Socio de voz en Italia. Exactamente. Porque ella, vos, que es el partido que en España sí. está en estos momentos más escorado a la derecha y que es conservador y defiende sí. en mayor medida los principios negociables sí. de Benito XVI y la familia natural, es socio, no ya porque compartan postulados, sino porque además están en el mismo grupo europeo, el de los conservadores y reformistas europeos, donde también están, por ejemplo, los conservadores polacos de ley justicia e igual ahí acaba también Orbán tras su expulsión del Partido europeo, sí, Popular Europeo que era algo que, que se veía venir vista esa deriva y él era la única excepción Sí, es algo que yo me esperaba me lo, me lo imaginaba y sí y Georgia es el, el líder del ECR, eh, de todo el grupo de los conservadores europeos de hecho aquí en España Podríamos tener ahora el primer gobierno en el que estuviera vos, aunque fuera en una coalición, y será así también una oportunidad muy interesante para revertir la agenda de género, aparte de otras leyes ideológicas. En la Comunidad de Madrid va a haber un adelanto electoral por una crisis de gobierno causada por ciudadanos. Gobierna el PP, pero cualidad a este, el PP. Era el, en principio el partido de centro-derecha, pero se ha vuelto cada vez más progre. Pero a ver, lo que pasa es que la, mucha gente de derecha le sigue votando. Y lo que va a ocurrir probablemente es que si no saca mayoría absoluta, porque díaz Atuso tiene cierto carisma, eso es cierto, aunque lamentablemente tenga unas visiones muy progres y defendiera la agenda LGTBI-10 pero... Puede que si no la saca, necesito un socio para gobernar. Ciudadanos no va a ser, porque aparte de quedar mal, está en el plan que está. Los demás son facciones de izquierda mucho más radicales y va a necesitar a vos. De hecho, en vos están dispuestos a formar gobierno con este, con Rocío Monasterio. Y esto sería una oportunidad porque vos es el único partido con representación parlamentaria a nivel general institucional en España, está comprometido con la batalla cultural. Y ahí se abre una oportunidad muy interesante para defender la vida, la familia y la libertad de enseñanza bien. dentro de lo que sea posible en el marco competencial autonómico. Bien. Y, y Rocio Monasterio es una persona que tiene las ideas muy claras para bien en ese sentido, es una buena política conservadora y muchos confiamos en que vos tengas esa capacidad para poder influir en una materia más cultural, que es muy importante. No solo importa que te bajen los impuestos, a ver, yo soy ferviente defensor de la libertad de mercado, pero es que si no hay una buena base moral, todo se va al garete, porque de hecho los socialistas... Y demás hordas totalitarias necesitan acabar con todos los elementos de contrapeso natural y así implantar el ideal totalitario que anula a los individuos y los somete a tanto política importante. Pero bueno, a lo que voy que estamos a la expectativa de eso en Madrid, y por mí, ojalá tuviera voz un buen margen de maniobra, sobre todo por la cuestión cultural. Y ya para concluir. Quisiera preguntarte qué expectativas tienes de cara a futuro, así como consejos que puedas dar a nivel estratégico, tanto a personas homosexuales que tengan miedo a oponerse a los postulados izquierdistas como a la sociedad en general y que podamos hacer con mucha esperanza, porque la esperanza cristiana de prevalecer entre todos, un frente que defienda el orden natural y esto obviamente involucra a la familia Tienes la palabra. Sí, gracias. Yo creo que um, ahora uh, pueda puede ser el tiempo uh, de los conservadores en general. Y, um, entonces, uh, un, un ro una, uh, una posición importante también en ese mundo conservador uh, tiene que uh, uh, ser um, expresada uh, por los homosexuales, dichos, digamos así, uh, homosexuales conservadores. Yo, por ejemplo, he eh, eh, eh, fundado y destra o sea, Homosexuales de Derecha, eh, un, un grupo para comunicar ese facto. O sea, que hay, es, hay gente que... En efecto, aunque... el grupo existente en Facebook. Digamos sí. a que es en Facebook por si hay personas que bien, por curiosidad positiva o por identificación, desean sumarse al mismo y aportar independientemente de la orientación, porque habrá mucha gente heterosexual que esté dispuesta a adentrarse en movimientos homosexuales conservadores para darles todo su apoyo, del mismo modo que uno puede colaborar con distintas asociaciones, por ejemplo, diseñando material de propaganda o repartiendo un fondo de donaciones, por ejemplo, a lo mejor tiene 10.000 euros y distribuye ese fondo entre 10 entidades con las que más identificado se siente, independientemente del nivel geográfico. Sí, la página de Facebook se llama Homosexuali Sin H, porque en italiano se escribe con O, Homosexuali di Destra. Y, um, y eso, y um, lo que he dicho también al presidente de, uh, del partido, Giorgio Meloni, es que um, yo pienso que uh, este mundo um, tiene que uh, se tiene que hacerse oír o sea que esas personas personas tienen que combatir el miedo inicial porque hay miedo al principio sobre todo porque a, a, hay que decirlo Um, lo, las, persona, las personas que uh, par, par, pertene, parte, pertenecen al uh, mundo LGBT son muy agresivos um, hablan o sea tienen uh, difunden son, son los primeros um, que difunden odio en verdad uh, contra, um, contra uh, quien no piense como, como ellos entonces, muchas personas homosexuales tienen miedo a hablar de familia, de ideología de género, de libertad de enseñanza y, y todos los, los temas sensible, sensibles, ¿no? los, los, los temas éticos, digamos, porque tienen miedo de, uh, de ser amenazados o uh, de, de subir, uh, no sé, en, lo, en las redes sociales, uh, um, de, de recibir odio mediático y, y, todo, y todo eso. Y a mí me, me ha pasado muchas veces, ahora estoy bastante acostumbrado, um, pero sí, al principio la gente, mucha gente prefiere no... no um, Uh, no expresarse por, uh, por miedo uh, y pero eso eso no es justo uh, yo creo y um, a, lo, lo que he visto yo es que en realidad en realidad um, por, en el caso también de la ley contra la um, uh, homofobia en italia um, lo, los uh, los miembros del, del parlamento que, uh, uh, que la, la, la, la, la proponían, uh, no pensaban de encontrar tan, de, tanta resistencia y que, uh, em, e, que empezarían a, a aparecer eh, personas como yo uh, y grupos y, y um, este tipo de actividades para uh, decir algo diferente y para uh, soportar a, um, uh, a la libertad de expresión y a la libertad de, uh, de, um, de creer que uh, uh, la, la familia la, la, la familia natural no es comparable a otros tipos de uniones uh, y todo eso y um, ese tipo de comunicación es muy uh, eficaz uh, porque uh, una cosa es si uh, personas heterosexuales o, uh, o personas muy, muy, muy católicas, tradi tradicionalistas, digamos, um, hagan e esos discursos. Uh, otra cosa es si eso, esos discursos vienen de personas que viven esa situación y que pueden decir con uh, una otra, digamos, au autoridad, uh, um, otra, ¿no? Uh, porque lo, lo viven eh, y son creí creíbles, ¿no? Um, las mismas cosas. Y uh, las mismas cosas tiene, eh, tienen... Um, un poder di distinto, más fuerte. Es, es, es una comunicación uh, eficaz, yo creo. Y um, muestra que uh, lo que ha hecho hasta ahora la izquierda es, es, es instrumentalizar a las categorías de personas, por ejemplo, las mujeres, los migrantes, los homosexuales, para usarlos, utilizarlos, ¿no? Uh, como, como o, o, no sé, como una, un Tratarlos bocadillo. como rehenes. Sí, y yo di, di, siempre digo como un bocadillo para, para eh, no sé, para comer, porque ellos eh, usan, usan esas categorías eh, por sus final, finalidades, por sus eh, objetivos. Mm. Um, y entonces, lo, yo, yo aconsejaría en general a, a los homosexuales, digamos, conservadores, de um, no tener miedo de expresar uh, su, su, piensa, su pensamiento, aunque uh, el precio que hay que pagar es que primero hay que exponerse, o sea, declararse, decir cuál es eh, la, propia, la propia orientación sexual y todo, que mucha gente no, uh, a mucha gente no le, no, no le va, no le, no le parece demasiado bien, o sea, prefiere, es más, hay personas más reservadas, yo también era bastante reservado al principio, pero creí que era más importante hacer algo para la colectividad, eh, para el bien público, digamos, y... Um, Uh, y por eso no, uh, a los homosexuales diría que no hay que tener miedo y empezar a hablar y a decir que hay muchas cosas de, la, de las lobbies LGBT que no, que no están bien y que no hay que uh, necesariamente aceptarlas solo porque vienen de ellos que dicen que son por los derechos de las minorías y toda la narración que ellos hacen. Uh, y, eh, por otro lado, de, um, a, a los partidos, uh, por ejemplo, conservadores, uh, uh, y al, al mundo de la, de la política, uh, yo aconsejaría de um, um, em, evaluar eh, ese, esas, esos arg argumentos y, um, uh, no sé, um, dar espacio a, a, a esos temas eh, y a, a las personas que um, uh, que quieren combatir uh, eh, la, la misma buena batalla eh, y, uh, entonces, incluir ese mundo. Porque ese mundo no es un enemigo, es una, una parte del mundo conservador que puede hacer uh, muy bien a, um, a, a, la, a la batalla a la, a la a la política en este momento y uh, sobre todo ahora mismo que uh, esas ideologías mundialistas son tan fuertes no hay no hay otras maneras otras maneras o sea um, hay que um, encontrar uh, estrategias uh, para para ganarlo, ¿no? Y, y entonces no, no, no creo que se pueda hacer sin escuchar e incluir el, al mundo uh, de, de personas también homosexuales que tengan una visión uh, conservadora. Entonces uh, esas dos cosas yo diría um, no sé, no sé si se ha entendido en mi discurso. Nos ha quedado todo bastante claro. Sí. Y ha sido un discurso bastante bueno. Aparte de darte el agradecimiento, tanto a título personal como en nombre del medio navarra confidencial, he de felicitarte por tu valentía para revelarte a todas las hordas revolucionarias y progresistas. Y he de celebrar, en consecuencia, que haya homosexuales que dejen claro públicamente que no quieran dejarse utilizar. Y en esta batalla hay que sumar, entre todos los que compartamos unos principios, tanto a nivel local como regional, nacional e internacional. La unión hará la fuerza. Divididos no conseguiremos nada. Eso Por no lo tanto, muchísimas gracias de nuevo y encantado. ...y a disposición para colaborar desde aquí, desde España. Un fuerte abrazo. Y a, los y a los suscriptores y oyentes, bueno, mejor dicho a los oyentes... ...les animo a que estén al tanto de lo que publicamos en nuestro medio... ...y que se suscriban al canal y nos sigan en redes sociales... ...donde podrán estar al tanto de todo ese contenido combativo que iremos generando, porque la batalla cultural es muy importante para nosotros, tanto la economía como lo no económico. Buena tarde. Buenas tardes. Y gracias Mile. Gracias a vos, gracias.